Señores, pasamos a otra información y es que el doctor Nastra no quiere saber de Luis Nicorporán. El locutor Luis Nicorporán, ahí está. No le cae bien al doctor Nastra. Continúan los dimes y diretes en la farándula local. Ahora se suben al ring de la polémica. El locutor Luis Nicol por el doctor Nastra. Se recuerda que Luis ni le había llamado al doctor Nastra como secundero. Aunque más adelante lo aclaró, señora, que tener cuidado usted calific poniéndole calificativo a las personas. ¿Eh? Nastra en entrevista con el molusco de Puerto Rico dijo que se siente contento por cómo se, cómo se desarrolla en sus trabajos. Y lo calificó de altanero, egocéntrico y presumido que se vende de religioso y que no es humilde para nada. Advirtió, si Corporán vuelve a mencionarlo, le va a, volver, le va a devolver con más fuerza y más rabia. Señores, se ha vuelto de moda que estos locutores, estos influencers, estos comunicadores estén matándose. Vamos a ver el video ahí con el molusco y el doctor Nastra. Ahí está, señores, ahí está lo, el desahogo del doctor Nastra con Moluco de Puerto Rico una entrevista donde aclaró que no se lleva bien con Luis Nicolporán y de que es una persona muy egocéntrica y muy altanera. Esas son las declaraciones del de doctor Nastra. ¿Cuál deben que yo creo que deben bajarle un poco ya a eso, esa dime si directa que tienen? Eh, con, con a los radio show y Luini único Yo creo que cada quien es un trabajo diferente demasiado diferente porque santiago matías es más farándula que este muchacho locutor eh, tú sabes que no es muy muy amplio como santiago matías no, no veo la, la comparación que hay que hacerle a Luini único con santiago matías santiago matías tiene su mundo y luini también claro ya soltaba capricornio ahora es con esta vuelta entonces eso debe manejarse, aunque a veces son trucos para la estadística y los números, que hay que mantenerlo, y siempre buscan una vueltica, un, un, uno dime y directo. Pero esperemos en Dios que eso se resuelva en cuanto a, a, a Luini, que veo que es un muchacho tranquilo, que ahora es que está metiendo como en chisme, y el doctor también, eh, eh, la realidad lo que él dice. Jordan no era Jordan sin pimpe, y... y y Balma sin Robin no era Balma. Es decir que siempre un equipo tiene que haber un 1 un y un 2. Para que todo eh, pueda fluir bien. Porque 2-1 no habían estado juntos. El doctor y, y este muchacho, Santiago Matías. ¿Eh? Hay unos problemas con los urbanos. Estos urbanos y estos influencia... No son nada fácil. Señores, este programa usted lo puede ver también, si está fuera del país, en telenor.com.do. Ahí usted los canales, usted lo puede ver. ¿eh? En vivo, en directo, ¿verdad, flaco? Por Teleoperadora del Nordeste. En Instagram subimos los cortecitos de los comentarios. Usted puede darle a seguir a Instagram de Telenor. También usted se cuela por ahí. Si no está haciendo nada, usted va donde Papatarima y le da neto flow. Pa, y le da a seguir también, que eso no es nada, que usted le dé a seguir, yo le voy a seguir para atrás, una vez porque a mí me gusta brechar, no sea usted. Señores, llegamos al final de este programa, gracias por su atención, y recuerda que es de lunes a viernes a las 4 por el 10, los sobrosos hasta mañana.